Muy buenos días a todos ustedes que escuchan, pero que leen diariamente El Ciudadano. Hoy nos encontramos en el Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y nos da mucho gusto platicar con quien es ahora el jefe de epidemiología. Ahora que estamos inmersos en un problema mundial que es la pandemia, el doctor Maximino Navabetanzos va a platicar con nosotros. Doctor, es un gusto saludarte. Igualmente, Flor, mucho gusto que esté con nosotros. Eh, primero vamos a platicar un poco, porque son, son noticias tristes las de esta pandemia, donde se han perdido compañeros, se han perdido amigos entrañables, se han perdido familiares. Pero primero vamos a platicar un poco de tu historia. ¿Cómo primero son tus años de niñez y cómo después decides dedicarte a la medicina, que es una profesión... Muy buena, es una profesión que te deja muchas satisfacciones, pero también es una profesión en la que tienes a veces que lidiar diariamente con el dolor. Entonces, ¿qué te hizo, qué te movió a, desde niño o desde joven pensar en la medicina como tu profesión? Por algunas razones, mi padre hacía comercio, sí. hacía comercio en muchas poblaciones muy pequeñas, y estando en la escuela primaria para la secundaria, me llevaba a que trabajara con él. Y entonces, en el camino, en las pequeñas poblaciones, uno encontraba a gente que, con sus dificultades para esos años, de cómo caminaban descalzos, algunos con guarachitos marcándose las huellas de tanto caminar y a muchos niños que yo pude contactar eran niños que tenían un vientre bastante abultado y de cuando en cuando podías verlos toser, podías verlos con diarreas, podías verlos parasitados y eso me, me inundaba a mí de buscar desde niño una alternativa y la pregunta para mí era ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿por qué hay tantos niños que no tenían recursos o los padres no tienen recursos y que tuvieran acceso a los servicios de salud? No existían tantos médicos como hoy los tenemos en esos años. Estoy hablando de los años 60, 65. Y eso me fue llevando a la circunstancia de Querer estudiar una carrera que me permitiera facilitar el acceso y acercarme a esa gente que creo que desde entonces necesitaba la atención de la salud. Uno tiene dos espacios en donde enfocarse. Uno es las áreas clínicas y quirúrgicas, que si quieres estudiar, ver a un paciente, pues estudias medicina interna. Quieres resolver algún problema quirúrgico, pues te vas a estudiar cirugía quieres atender los partos de las mujeres, pues te vas a ginecología y ese era el mundo de que yo veía. Sí, sin embargo, y esa era mi entrada a mi ambición. Ser un especialista cuando yo egresé al hospital, estoy hablando de 1978, como ¿Tú eres interno de pregrado. Egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sí. en ese entonces, Universidad Autónoma de Puebla. Exactamente, recuerdo que era una universidad que nos dio la oportunidad a muchísimos de poder ingresar a las aulas. Este, eh, en mi ingreso, pues también recuerdo aquellas asociaciones que existían entre los movimientos sociales en la universidad. Recuerdo mucho la lucha de los lecheros, de los panaderos, de gente que se acercaba. ...a la universidad para que se les lograra dar apoyo a sus movimientos... ...tanto sindicales como sociales. Era un momento en que la universidad estaba muy este, asociada con todo eso. Salgo adelante con todo esto y al reingresar en el 78 como interno de pregrado... ...el director de, eh, esos, del hospital en ese entonces tenía mucha orientación a también lo social y a participar mucho en la salud pública y él sí me quitó y me cortó las alitas de que debe ser un especialista en un área quirúrgica o clínica y me orienta a que incursione en la salud pública y lo hago con mucho agrado y eso me permitió darle ya un enfoque diferente al concepto del médico médico incursionando en áreas mucho más amplias, que es precisamente el concepto de la salud pública y ir nutriéndote de herramientas que nos permitieran buscarle eh, una proyección diferente al médico como tal. Porque creo que el concepto, bueno yo no soy médico, pero creo entender que el concepto de salud pública abarca a la población. ...no solamente a tu universo de pacientes... ...que es importantísimo... ...pero creo que la salud pública va mucho más allá... ...tiene que ver con la salud de los trabajadores... ...con la salud de las mujeres... Eh, ...con la salud de los niños, con las escuelas... con ...creo que es un concepto muchísimo más amplio, ¿no? Sí, aquí eh, la salud pública lo que es la orientación... ...es de resolver de raíz el origen de las enfermedades... ...por ejemplo, para esos años en el que yo empecé a incursionar en las comunidades, ya no en el hospital nada más, sino en las comunidades, porque nos permitían salir a proporcionar nuestros servicios a las comunidades, era que te daban unas herramientas, precisamente, que tienen que ver con aspectos de toda la población, desde que nacen hasta que mueren, de qué se enferman, cómo se enferman, cuál es el origen de su enfermedad, y entonces llega uno a concluir, que pues básicamente falta de agua potable, falta de drenajes, falta de caminos, falta de escuelas, falta de alimentación, no hay mercados de distribución equitativa en nuestro país. Y eso es de alguna manera lo que me profundiza precisamente en seguir la línea de la salud pública. Aquí en este hospital no solamente veíamos, como tú bien dices, ...lo que era el aspecto de la enfermedad de un agente... ...y que llegaba aquí al hospital y había que recuperarle su salud. Sí, solamente. Solamente. Sino que teníamos también un espacio... ...que eran las clínicas comunitarias que existieron en ese momento... ...y era llegar hasta allá... ...y enfrentar la realidad en la que estaban las poblaciones. La falta del agua, la falta del drenaje... ...la, la falta de la comunicación que tenían muchas limitaciones que se daban. Esta experiencia eh, juntaba a especialistas del área de medicina, de odontología, también del área de ciencias sociales, eh, iban artistas de teatro, o sea esas, esas experiencias, por ejemplo la del Tenechate, era muchos universitarios que se unían para, para irse en eh, periodos distintos, no, a, incluso a convivir con la comunidad, o sea, eh, yo he tenido información de que algunos de ellos incluso se iban a las tareas de, del campo también a ayudar a, a los campesinos. no Entonces, era una vinculación directa de diferentes jóvenes que iban a ser profesionistas en diferentes áreas con las comunidades de la Sierra Norte, en específico, por ejemplo, el Tenechate. Sí, fue un proyecto que a mí me... Me infundió mucho ánimo de querer hacer las cosas, porque eh, yo fui supervisor en un tiempo importante de esos centros. Y entonces teníamos relación con leyes, muchos problemas de la tenencia de la tierra y ellos iban, como los abogados. Teníamos relación con la Facultad de Estomatología para que hicieran sus brigadas de los odontólogos teníamos relación con la escuela de enfermería y desde ahí empezamos a llevarlos a que aprendieran a cómo resolver los problemas de salud ahí en la comunidad. Fue un proyecto muy bonito pero que nos do, duró muy poco tiempo dentro de la universidad, fueron es muy pocos una años, una lástima pero fíjate que afortunadamente este, se hicieron diferentes intentos de poder permear en los problemas de las poblaciones y empezamos a trabajar con unidades móviles, que después las unidades móviles se las llevaron a otros países, como ejemplo, pues, para insertarlas y buscar cómo llevar a, a la gente de diferentes profesionistas a resolver los problemas de salud. Bueno, Eso qué fue bien, fue interesante. No, claro. Eh, eh, ese como antecedente queda para algunos otros países, como Nicaragua, como Guatemala, donde están implicados. Centroamérica. Exactamente. Y... Creo que hemos ido dejando huella en, claro. en estas cuestiones de poder permear, penetrar. Ojalá y esto que vivimos y esto que está ocurriendo ahorita en nuestro país permita realmente avanzar en resolver los problemas que nos atañan a todos los mexicanos. ¿no? Seguimos teniendo muchos problemas con paludismo, seguimos teniendo problemas con tuberculosis, seguimos teniendo problemas ahorita con diabetes, con la hipertensión, que son los problemas de salud pública que tenemos que buscarle cómo entrar a resolver realmente de raíz el problema. Doctor, tú te vas del hospital universitario después de toda una trayectoria y de todo esto que nos has platicado desde estudiante de pregrado y llega un momento en que dices bueno voy a hacer otros proyectos también médicos pero ya fuera de, de la institución, pero sucede que viene esta pandemia mundial y regresas a ayudar y a, y a decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos esto que yo creo que nadie en el mundo se esperaba? Regresas y dices, bueno, llora, A ver... ¿Qué, ¿Qué sentiste, doctor, cuando se vio que era un, un, un problema que estaba que comienza en China y luego está en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en México, en Argentina? ¿Qué piensas? Yo estaba fuera de, del hospital en diciembre, enero del, del año 19 para 20 sí. y empezamos a escuchar las noticias de Wuhan, en donde se presentaron 18 casos de una neumonía típica, viral, y que las lesiones que daban no se veían comúnmente. Entonces empezamos a revisar casos y cómo se estaba difundiendo la enfermedad. Y para enero, pues ya estaba en Europa, ya estaba en otros países asiáticos, y me preguntan, oye Max, si tú cómo ves la situación? Sí, nos va a pegar... Claro, era cosa de tiempo. Sí, ¿Qué es lo que, que, que pasa? Hace esta, esta pandemia se parece mucho a la pandemia que se tuvo en 1917, 18 y 19, que hay registros, pero para esos años la movilidad no era tan rápida. Realmente el traslado de Europa hacia América se hacía en barco. Y tardaba días. Se, se tardaban días... Muy pocos pasajeros llegaban, entonces la difusión de la enfermedad era lenta. Y aquí los registros que hay aquí en Puebla, de los registros que hay de la pandemia de esos años, hablan que quien daba las instrucciones de salud pública eran los gobernadores. Ya tengo con nada más. un grupo de gente, ellos iban estableciendo las reglas de cómo controlar. Y hay imágenes en algunos libros, afortunadamente ya tenemos esos registros, y hay fotografías donde se ve a la gente como ya andaba con su cubrebocas para esos años de tela. Claro, no teníamos la tecnología en medicina como la tenemos hoy, ni los microscopios de tanta potencia, ni teníamos los ventiladores mecánicos. ni Para esos años el registro está de que el 30% de la población del mundo murió por la pandemia. Y entonces yo les decía, si trasladamos esos datos para este momento, íbamos a ser miles de millones de gentes que iban a, a morir. sí bueno, Entonces yo les decía, aguas, ¿por qué esto viene duro? ¿Por qué la movilidad que tenemos tan rápida? Hoy son horas de estar en Europa, de estar en China, de estar en los países asiáticos, en un día ya estás aquí. En México, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente que toma un vuelo, posiblemente venga en un periodo asintomático, viene incubando el virus. El virus se llevaba tres, cuatro días para presentarse ya con síntomas. pero mucha gente venía asintomática, pues llegaba a sus países, entraba como Juan por su casa. ¿no? Y entonces aquí se empezó a difundir muy rápidamente, esa es la, car la característica del virus, que se difunde muy rápidamente. Entonces se suma la gran movilidad y la característica que tiene el virus de afectar a tanta gente tan rápidamente. Tú has, has este, ¿Qué sentirías más de, de esta pandemia? Por supuesto, las muertes, o sea, es, es terrible que mueran muchos, muchas personas, pero aquí en el hospital, ¿cómo la has vivido desde el lado humano esta pandemia? Ay, vas a tocar cosas muy sensibles. Yo me incorporo precisamente el año pasado para estas fechas, cuando se dio el primer caso del señor Daniel. Señor, 2020. El 2000, en abril del 2020 el señor Daniel era un trabajador que estaba haciendo actividades aquí en la universidad pero iba a trabajarse de camillero al hospital ángeles ah bien él ahí se infecta con el alemán que llegó de la volkswagen y que lo metieron al hospital ángeles ahí se infecta él de lo que sé del señor Daniel es de que él era una persona que tenía un problema renal decimos nefrópatas y eh, se infecta y le empieza a afectar inmediatamente su problema renal que ya tenía. Claro. Aquí ya lo conocían como un nefrópata. Cuando llega todo el mundo, dice ya se nos complicó. Y lo meten sin las precauciones que se debería tener en ese momento. Y es una situación que nos empezó a infectar a muchos compañeros médicos y enfermeras, trabajadores de aquí y se da el brote en hospital. Entonces, yo para entonces ya me incorporo y empezamos ya a tomar algunas decisiones sobre cómo hacer el triage, cómo tendría que pasar dentro del hospital, que no es otra cosa que las medidas internacionales que se establecieron. Para esos años, hoy lo vemos como una exageración, ¿no? que tenemos que ponernos un traje del equipo de protección personal que le decimos, donde nos ponemos googles, nos ponemos mascarilla, nos ponemos un equipo que nos protegía de pies a cabeza. Como si fueran astronautas. Exactamente, entonces la gente se buscaba. ¿Qué, pasaba? ¿Qué pasa? Lo seguimos haciendo, pero sí. en las unidades en donde están los pacientes que están gravemente enfermos y que siguen siendo contagiosos. Eso sí se tiene que hacer. Pero hoy por hoy, esto que estamos haciendo para protegernos es suficiente. Es suficiente ya, la única vía de entrada es la aérea y la boca, es por donde entra el virus. Entonces, lo que tenemos que hacer es bloquearlo. ya eso ya lo sabemos, pero después de un año y fracción que estuvimos bregando con tantas cosas de protección que estábamos haciendo. ¿Cómo, cómo nos encontramos ahora, de acuerdo a las cifras, cómo se encuentra en nuestro país? Porque llegan noticias a veces un poquito alarmantes porque en China ya hay una ciudad que está otra vez eh, confinando a los habitantes a quedarse en sus casas. Entonces decimos, otra vez viene, viene, viene esto o eh, es una medida solamente precautoria y, y no va a pasar lo que ya hemos vivido. Mira, ya a esas alturas lo que se puede ver es de que cada país tiene su propia pandemia. Por mil cosas que ocurren en cada país, nosotros decimos las variables de estudio. Sí. Esas variables de estudio tienen que ver con la conducta humana, tiene que ver con el conocimiento de la gente, tiene que ver con su compromiso de ayudar o no a la sociedad, tiene que ver muchas cosas de ese tipo. Por ejemplo, ahorita estamos esperando la quinta ola, la de Omicron BA2, porque la BA1 yo creo que la pasamos... ...sin darnos gran cuenta de esto, porque era una enfermedad leve... Pero breve, viene otra. Pero viene una que ya se sabe que es, eh, digamos, impacta más en el cuerpo humano, hace más daño. A eso le llamamos un virus muy patógeno, altamente patógeno. Y virulencia nos referimos cuando, cómo se distribuye rápidamente entre la gente. Es muy virulento y altamente patógeno el Omicron BA2. Uh -huh. Y cuando hablo de las diferentes características para que impacten cada país, es de que hoy algunos países, afortunadamente como el nuestro, tenemos una alta tasa de vacunados. Los datos oficiales hablan de que tenemos casi 90 millones de gente vacunada con tres dosis. Altísimo. Claro. ¿Qué es lo que pasa en Canadá y en Estados Unidos, donde ahorita está su ola? Pues que ellos tienen... Una gran cantidad que, aunque ellos tienen vacunas, pero hay una gran cantidad de gente que no se quiere vacunar. Hablan de más de 35 millones de gente que no se quiere vacunar. Y en Canadá y en Estados Unidos ahorita la están sufriendo porque está subiendo la hora. Y no se van a vacunar porque es decisión Eso. personal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ojalá, y no me equivoqué, que esa cantidad de gente que tenemos ya vacunada, con tres dosis, más. La inmunidad que decimos de grupo, de aquellos que ya se infectaron, que se enfermaron levemente y, y se curaron, pues ahorita tenemos un nivel de inmunidad bastante interesante. Entonces, eso nos puede ayudar en el caso de nuestro país. La inmunidad del rebaño, que le llaman, ¿no? Sí, cuando eh, antes se le llamaba solamente cuando ya alcanzamos un nivel de vacunación muy alto. Uh -huh. Pero aquí se suma otra cosa, aquellos que ya también se infectaron y que cursaron una enfermedad leve, crearon también inmunidad, entonces eso es suma. Y es posible eh, que nuestras prioridades no están equivocando al estar ya levantando las restricciones sanitarias, que es eh, quédate en casa, este, no salgas a los centros, no, no vayas. vayas a la playa en Semana Santa, este, no vayas a fiestas. Es, esperemos no. que eso. esas dos características que tenemos, de alto nivel de vacunación, más los, aquellos que se sumen, nos ayude a que esta famosa ola, la quinta ola de la que ya hablan, no nos impacte tanto. Ojalá eso nos ayude. Pues ha sido un gusto platicar contigo, doctor Maximino Nava Betanzos. Un gusto a verte, o verte otra vez y platicar esto que, que hace algunos años también platicábamos. ¿no? no, el gusto fue mío. Espero que si nos logran ver en estas páginas de ustedes... Hagan un poco de caso en lo que estamos hablando. Alguien, había un poeta para esos años que hablaba de que somos un mundo de nanitos con mucha fuerza para poder sacar adelante nuestros sueños. Estamos en el Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lugar en el que acabamos de realizar una entrevista con el doctor Maximino Navabetanzos, jefe de epidemiología. Muchas gracias a todos ustedes que leen y escuchan El Ciudadano. Soy Flor Coca Santillana. Que tengan un buen día.